Solo son los haters que envidian lo que hago y lo que hemos logrado. Lleva más de 5 años y no ha triunfado. Será porque sigues estancado. No sea falso, eres un pendejo frustrado. Te crees demasiado porque un video ha sacado. Cuando ni a las 100 vistas has alcanzado. Ya va para 6 meses desde que se ha estrenado. Mi número con lo tuyo no se han comparado. Yo no me creo, solo juzgo resultados. Yo en 3 días tripico las vistas a las que ha llegado. Sin publicidad y sin estados. Mi talento es el freestyle, ya quedó demostrado. Trado. Temas solo los escuchan los etiquetados, y porque se sienten obligados. Hay unos cuantos que ya te han eliminado, porque te la pasas etiquetándolos en tus estados. Pero el típico rapero agrandado, que por se si invita ya se cree millonario. Ey. sus su tema lo ponen en la radio, por eso mismo ya nadie los ha sintonizado. Ja. Se vienen cosas nuevas en lo que has publicado, solo por sacar un fin con alguien. Con un celular prestado Subes fotos diciendo que la cima has alcanzado Que por muchos eres envidiado El que quiere llamar la atención Es el mismo que la atención le ha faltado Para empezar jamás has masterizado Te robas de mi flow y eso que no me he pecado No seré famoso pero ya lo estoy logrando Yo hago mi propio género aunque suene el mexicano Saludos Santa Fe, clan de ti me ha inspirado Y para ti, ¿quién es tu inspiración? Que gane a los oídos de Sonic Music